El Departamento de Educación Física y Salud, el Grupo de Educación Física y Discapacidad, eh, y la unidad de apoyo a la formación permanente, les agradece eh, la presencia por haber, haberse tomado el tiempo para venir a compartir esta área entre nosotros. Eh, hoy nos acompaña la profesora Sandra Cass, eh, licenciada en Educación Física, licenciada en psicología, de, de formación y de posgrado, de hecho bueno, en este momento está de redes sociales, eh, voy a leerlo porque es bastante largo. Ah, el título de la red sí. ah, está, es este, coordinadora, coordinadora de la Red Universitaria Latinoamericana del Caribe sobre la discapacidad y los derechos humanos. Eh, bien, este, después de, de muchas vueltas, hemos podido completar esta visita que es un poco flash. Sabemos que, bueno, que a esta altura del año es muy complicado hacerse un lugarcito. Este, en la agenda pero Sandra tuvo la disposición y muchas gracias Sandra en particular por, este, por haber accedido a la invitación así que este no se sé, vale si sí. capaz que sí queríamos comentarles algunas cosas que tienen que ver con las características de, de esta actividad contarles que además de, de, de esto que planteaba María Rosa es eh, una instancia que tiene que ver con empezar a posicionar cada vez más esta temática dentro del instituto tanto pensando en que eh, pueda desarrollarse la investigación, la atención y la enseñanza, sino también pensando en que cada vez más estudiantes con discapacidad puedan ingresar a estudiar en el instituto y en, su, en sus distintas sedes. Este, y entonces, en ese sentido, eh, el equipo de dirección se, se propuso poder empezar a trabajar y generar instancias de trabajo en esto. Entonces, eh, se elaboró un plan de trabajo que fue aprobado por la Comisión Directiva, en el cual se, se definieron. Varias cosas. Una de ellas fue la elaboración de un protocolo de inclusión de estudiantes eh, para poder saber bueno, cómo debe imparar el CICEF, la inclusión de un estudiante o un estudiante con discapacidad. Eso fue aprobado por comisión directiva, así que hoy en día contamos con ese protocolo. Eh, y bueno, y también otra serie de acciones donde se trabajó muy fuerte con el equipo de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios para poder eh, ir pensando cada uno su rol dentro de la institución para hacer CICEF más accesible e inclusivo. Y, y bueno, entonces en ese sentido contaba que es una instancia más que tiene que ver con esto de posicionar la temática, que también por ese motivo definimos hacer la instancia acá. Nosotros hicimos la difusión y sabíamos que podía venir de pronto una persona con discapacidad motriz. Y en ese caso ESEF no es accesible. No es accesible para nada, pero tenemos un ingreso por atrás, eh, por la parte de atrás del instituto que si bien un número ideal, es una posibilidad de que la persona ingrese si hacíamos esto en sala de actos había que subir una, una escalera y no se ir. entonces como que es peor que alguien quede afuera o que haya un poco de ruido, un poco de circulación no, definitivamente preferimos que haya un poco de ruido antes que alguien que tengamos que decir no, no puedes ingresar entonces en este sentido de la coherencia también decidimos invitar a Sofía Ferrari que es intérprete en lengua de señas que le agradecemos también por estar acá eh, además que ella está este, formada en la temática y por eso también decidimos invitarla a ella porque maneja el vocabulario de lo que tiene que ver con el trabajo en discapacidad y, y bueno la idea es poder registrar este audiovisual también con intérprete en lengua de señas con interpretación para que ese material quede disponible para todos los estudiantes entonces bueno, también por eso explicar por qué acá, por qué estas características distintas que tiene que ver con una coherencia interna de, de, de la propuesta bueno, nada más que agregar eso y agradecerles a ustedes por haber venido bueno, buenas tardes, para mí es un gusto estar acá en Montevideo, me gusta esta ciudad y agradecer la insistencia para que encontremos alguna fecha para compartir esto en lo particular eh, yo tengo como diferentes posibilidades de compartir en relación a mi trayectoria digo hoy estoy coordinando una red latinoamericana pero hacía rato que no me convocaban desde el área de educación física que es de lo que trabajo todos los días como no sabía muy bien el público que iba a ver traje diferentes situaciones para ir comentando que tienen que ver con mi trayectoria no es que quiera ser autorreferencial pero me parece que en función de eso yo hoy puedo entender de otra manera estar donde estoy que siento que fue hasta natural nunca me había imaginado estar en una red latinoamericana y se fue dando naturalmente. Yo empiezo como voluntaria porque vivía frente a una plaza donde había un grupo de, de jóvenes con discapacidad intelectual y yo me cruzaba al parque y la pasaba bien. Eso era todo lo que podía decir, yo pas, cruzaba y jugaba. Eso hizo que me empiece a vincular hasta que llega el año 81, año internacional de la discapacidad, y me promueven o me proponen si podía ser coordinadora del voluntariado. Digo, eran otros tiempos, hoy a mí no se me ocurriría nunca a alguien de 17 años decirle, estás a cargo del voluntariado de un evento de esas características. Yo todavía estaba en el colegio secundario y me pareció que lo más natural era ir a la universidad, y me parecía que era la carrera de Educación Física, preguntar en la materia quién quería venir como voluntario a participar del encuentro que se hacía. Y ahí me entero que no había materia. Entonces digo, a ver, hoy a la distancia pensar que a los 17 años era... Bueno, en la, en la universidad te deben formar para trabajar con la discapacidad en los años 80, entonces esa es parte de mis inicios y la foto, hay alguien con discapacidad visual, que esos son ejercicios que siempre tenemos que hacer cuando damos una charla, estamos muy acostumbrados a poner imágenes y a no describirlas. La primera foto es en Chapalmalar, que yo fui con la delegación de jóvenes que fue de La Plata. Eh, y ahí es cuando me empecé a vincular y sentir que la educación física era el medio más propicio para pasarla bien. era Si no se me ocurría otro argumento de qué bien se la pasa haciendo juegos, recreación. Dije, tengo que estudiar educación física. Voy a la carrera, hice toda la carrera, esas alumnas insistentes que preguntaban, ¿y qué hago si tengo un estudiante con discapacidad? Y siempre me decían, cuando egrese, cuando hagas un posgrado, siempre era como que lo pateaban para adelante. Así fue que a los pocos años decido que Educación Física no me iba a dar la respuesta que iba a estudiar Psicología. Y en Psicología también era una estudiante insistente, ahí sí me daban respuestas, pero yo sentía que no era lo que quería escuchar, que era todo como mediatizado por un test, por un escritorio, por otro tipo de escucha. Yo lo que veía que era que si vos trabajabas con grupos desde la recreación, la pasabas bien, y eso no se transmitía en ningún lado. Termino las dos carreras, digo, bueno, listo dejo de seguir estudiando y empiezo a hacer algo y empezamos a armar con otras compañeras un seminario optativo y siempre con la intención de que sea interdisciplinario, porque algo que yo veía y sigo viendo que hablamos mucho desde la interdisciplina como forma natural de trabajo pero en la formación no recibimos nada que tenga que ver con la interdisciplina entonces era en un seminario optativo que le íbamos cambiando el nombre porque queríamos ser originales pero los pibes iban y pedían la fotocopia el seminario de discapacidad, así que decidimos, era el rol profesional, la diversidad y la alteridad, terminaba siendo el seminario de discapacidad. Durante muchos años hicimos ese seminario, y si nos proponíamos a ver cuál era la intención, era desmistificar el concepto que se tenía de la discapacidad. Entonces, ante todo, en las charlas venían personas con discapacidad. El ejemplo para mí que fue más, más interesante de... Que, que sirva para romper el qué hago si tengo, como si uno pudiese anticipar algo, fue cuando una vez trabajábamos con el tema de la cultura sorda, pero vinieron tres personas, una se comunicaba en lengua de señas, otro tenía implante coclear y otro leía los labios, y entre esas tres personas no se podían comunicar. Entonces decir, tengo un estudiante sordo, no te decía nada si no preguntabas otras cuestiones. Ese seminario, y la segunda foto tiene que ver con eso, que eran personas con discapacidad dando una charla, hizo que en el año 2003, en la, en la carrera de Educación Física, se reforma el plan de estudio, y ahí nosotros tuvimos elementos para decir que era necesario poner una materia vinculada a la discapacidad. Eso venía del lado de las didácticas, entonces nos dijeron que se tenía que llamar algo vinculado a la didáctica, y en ese momento se hablaba de integración. Mi materia se llama Didáctica de la Integración, que no existe. A ver, no existe didáctica para integrar. Puede existir una didáctica del fútbol, una didáctica de la natación, una didáctica de las ciencias sociales, pero didáctica para integrar. Pero bueno, eso nosotros siempre nos hace como dos lecturas. En ese momento fue importante que lo decidieron, no nos consultaron. Y lo otro es que hacíamos desde adentro con eso. Así que podríamos decir que en la carrera de Educación Física y en la licenciatura en la Universidad de La Plata, desde el 2005 hay una materia que se llama Didáctica para la Integración. Eso que en un principio se podría haber pensado como un logro, a mí al poco tiempo me empezó a hacer ruido, porque si había algún estudiante interesado y preguntaba en el transcurso de la carrera qué hacer si tenía un estudiante con discapacidad, le iban a decir, ya vas a cursar una materia donde te van a decir qué hacer. Junto a todo eso, yo en el año 94 había participado de un encuentro que se hizo en Mar del Plata, que era un primer encuentro de profesionales vinculados a la discapacidad, que no me dieron mucha participación porque yo todavía no era docente así que me dejaron solamente como oyente pero ahí conocí el mundo universitario desde la gestión en ese momento lo que existía era ruedes que es la red universitaria de cátedras de educación especial que tienen otra otra lógica yo quedé como oyente no pude participar mucho en el año 2000 un grupo de profesionales que estábamos en la temática de la discapacidad Decidimos llevar la preocupación a nuestras autoridades de que en la universidad no había nada vinculado a la discapacidad. Entonces nos dan un espacio, en ese momento era la Secretaría de Extensión, no estaba Bienestar. Hoy casi todas las áreas empiezan por el área de Bienestar o Secretaría de Derechos Humanos. Año 2000 no había nada de eso. Nos dicen que sí, nos dan un espacio y ahí eh, hacemos una jornada que invitamos a varias universidades que nosotros conocíamos, Entre Río, Cuyo, Comahue, y refundamos lo que sería, por un lado, crear la comisión en mi universidad, que se llamó Comisión Universitaria de Discapacidad, también después de haber pasado por varios posibles títulos, y refundamos lo que fue la comisión interuniversitaria, esa que había empezado en Mar del Plata, sobre discapacidad y derechos humanos. Eso es lo que nuclea a todas las universidades argentinas públicas que tenemos un formato de organización. Esa es la tercera foto es cómo nos organizamos en la universidad y la cuarta foto esa es la comisión interuniversitaria y en el año 2007 argentina tiene diferentes convocatorias para crear redes decidimos presentarnos para crear una red la convocatoria se llamó red iberoamericana de discapacidad y derechos humanos quien propiciaba esto era carlos heroles un trabajador social de la UBA que falleció y nos lanzamos Yo, el que tenía todos los contactos era carlos se hace una jornada en abril del 2009 en Buenos Aires, ahí vino María José eh, Magnato por... Sí, ella no me acuerdo en ese momento qué cargo tenía. Y conf... ¿Qué? Ah, y lo interesante de eso fue que fueron diferentes presentaciones, ponencias, y en el momento de debatir el documento para la creación, decidimos corrernos del nombre iberoamericano y llamarnos latinoamericanos. Algo que parecía simple, pero para nosotros era esencial poder diferenciar y poder marcar una, un posicionamiento, porque decíamos que casi todos los que estábamos en el tema de la discapacidad, yo había hecho una maestría en Salamanca, veníamos bajo el discurso español, es decir, España había escrito muchos libros y donde vos buscabas algo relacionado a la discapacidad, saltaba España. Y lo que nosotros evaluábamos era, no era porque Latinoamérica no tenía experiencia, sino porque nosotros no la escribíamos. A ninguno de nosotros se nos ocurría escribir un texto, escribir un relato, armar un documento. Entonces fue como una apuesta a decir, basta de seguir haciendo lo que España nos dice que hay que hacer, sin criticar a España. A ver, en esto sí nos hacemos cargo, que somos nosotros los que los miramos podemos hacer diferentes lecturas, sino empecemos a hacer un análisis de nuestros propios recorridos, porque en Latinoamérica el origen de la discapacidad no son las secuelas de la guerra, sino la desnutrición, la desigualdad, la pobreza, entonces nosotros teníamos otro compromiso vinculado a la discapacidad. Y se crea la red latinoamericana, es decir que les puedo hablar de todas esas instancias en las que hoy estoy participando, desde una cátedra, desde una universidad, desde un país o desde una red. Así que no sabía muy bien el público que había. Así que algunas imágenes las voy a pasar mucho más rápido. Supongo, a ver, si están en el tema de la discapacidad, ¿conocen algo más o menos de los modelos sociales, del modelo médico, del modelo o tradicional? En esto me parece interesante que casi todos los que estamos en el tema de discapacidad, no hay diferentes posturas. En esto no es que está según qué línea sigas, hasta según los diferentes autores, y yo ahí nombro algunos. Puy de la Bella casa es un español, de de la velia Casa. Avísame cuando pongo el acelerador. Sí, porque es solo para el audio, me dijeron. Él, como desde su trabajo, que es de los años 80, él habla del modelo tradicional, del modelo de las rehabilitaciones de la autonomía. Oliver y Barton, que fueron así como los dos referentes. y Barton que son los que empezaron a hablar del modelo social de la discapacidad pero ante todo por ser personas en situación de discapacidad Toledo González que viene del campo de la educación que ellos hablaban de la era de las instituciones de la educación especial y yo ahí hago mención que mientras que a nivel mundial se estaba hablando ya de la autonomía en la plata o en la provincia de Buenos Aires se estaba creando la dirección de educación especial Digo, a ver a estos desfasajes de tiempo y después la era de la normalización que lo que estamos en la temática, decimos que la intención fue buena cuando hicieron qué quería decir normalizar desde las intenciones, pero no fue un buen término el que eligieron si uno hace una lectura a partir de Foucault. Y después está Agustina Palacios, que es una argentina, que trabajó su tesis doctoral en España, y ella habló del modelo de la presidencia, del modelo médico, y España en vez de hablar desde el modelo social o de persona con discapacidad, habla de la diversidad funcional todos esos podrían ser puntos para criticar para analizar lo que quiero decir con esto es que más o menos todos estamos hablando de las mismas miradas según donde se ubique cada uno pero coinciden en este en este entramado principalmente el modelo tradicional la causa de la y a mí me parece cuando yo armé esta presentación el concepto de causa me parece que aclara bien todo lo que viene después en el modelo tradicional la causa era religiosa, es decir, no había nada para discutir o cuestionar, era Dios quien te puso en esa situación, era el Dios en que te había elegido, era vos el que habías abusado de un cuerpo, reencarnado, a ver, todo el misticismo que uno pueda encontrar en relación a eso, lo que también aprendí es que los paradigmas no se anulan ni se superan sino conviven y hoy muchas familias muchas personas también se hacen esta pregunta y no somos quién para juzgar desde dónde uno se pregunta por qué tiene una discapacidad o por qué en la familia le tocó cada uno va a encontrar las respuestas según en qué momento emocional esté en su vida pasar al modelo médico significó que las respuestas ya no estaban dadas por la religión sino por la ciencia y fue un gran avance los que conocen familias que empiezan a tener a alguien con algo raro y empiezan a peregrinar de médico en médico, hasta que alguien dé un diagnóstico, un diagnóstico alivia. El tema es que no te entrampe el diagnóstico, que no, que no pases a ser solo diagnóstico. Que esa es la gran crítica que uno le hace al modelo médico, porque parecería que uno critica a lo médico. No, lo médico tiene todo su gran aporte. Lo que nosotros cuestionamos es cuando la persona deja de ser sujeto para ser solo diagnóstico. Y el modelo social que empieza a partir de los años 60 de organizaciones de personas con discapacidad, que esto lo podemos pensar junto a otros muchos movimientos de liberación, con el gran eslogan, nada sobre nosotros y en nosotros, me parece que es lo que ellos pretenden marcar, y yo también soy crítica hasta de esa frase, porque si seguimos hablando del nosotros y los otros, volvemos a marcar barreras, y parecería que desautoriza a los que no tenemos discapacidad a también ser partícipe de las luchas, lo entiendo como frase, lo entiendo que es importantísimo, pero no sé si es la que más me identifica. Y ahí también están nosotras, a ver qué hacemos. Lo que ellos plantean, que su causa de la discapacidad no está dada ni por la religión, ni por la biología a través de la ciencia médica, sino por las barreras que pone el contexto. Entonces, hacer esa lectura tan simple y tan básica me, permite, me parece que nos permite ubicarnos en que todos entonces algo podemos hacer para transformar la realidad porque si somos parte de lo social, somos quienes diseñamos, quienes hacemos política, quienes participamos de actividades sociales, podemos repensar qué hago yo para que alguien esté o no esté en un lugar. De esto también podríamos hablar bastante. Y algunas imágenes, desde el modelo tradicional, De Velázquez cómo se ponían, o el oráculo, el que era ciego seguramente iba a descubrir los destinos. La imagen de que una persona con discapacidad siempre está asociada a la caridad. Si uno pregunta, digo, a ver, si vemos a alguien en la calle pidiendo, no nos va a llamar la atención, pero si lo vemos atendiendo una biblioteca, seguramente diríamos, mira vos qué bien. Digo, a ver, y en eso también es un ejercicio que tenemos que hacer. En nuestro imaginario la discapacidad parecería que está circulando por ciertos lugares. Y la otra imagen, que podría pensarse que es de la era tradicional, es de hace muy pocos años, de un psiquiátrico en Buenos Aires, a partir de una intervención y de un libro que sacó el centro de estudios legales y sociales que se llamó vidas arrasadas que encuentran en una institución una jaula espacio donde había varios hombres desnudos por tener una discapacidad profunda entonces la pregunta esto si conviven los modelos esa institución es actual está dirigida por médicos por profesionales que se formaron entonces, si yo tendría que pensar en una palabra y pondría la dignidad, ¿dónde está? No? ¿Cómo se juega la dignidad como sujeto? Si pensamos del modelo médico, la imagen que pongo, que es totalmente absurda, porque si hay algo aprendí en estos 30 años es, ¿quién es uno para opinar sobre el otro? Bueno, a mí esta imagen lo que me transmitía era que parecería que en este mundo estar parado y caminar de una manera natural es lo que el mundo espera de uno. Entonces, si esa chica, para poder estar en esta posición implicaba que esté atada, mi lectura era, ¿por qué no respetar lo que ella puede con su cuerpo? Ahora también podría decir, ¿y a mí qué me importa? Y si ella quiere estar así, digo, a ¿vale? ver, este es un ejercicio que hago siempre, después que hago alguna supuesta afirmación, refutármela, diciéndole, pero esto estoy seguro capaz que piensa otra cosa. La otra foto tiene que ver con un taller protegido, que entiendo que dieron una respuesta social importante en un momento histórico, pero por lo que conozco, para mí es hagamos como que trabajás, porque no terminan siendo trabajadores, no cobran el día que se jubilan, están a cargo por lo general de los padres, entonces terminan teniendo 40, 45 años, 50, y es su mamá o su papá quien dirige esa organización. ¿Hay talleres protegidos acá en Uruguay? ¿Más o menos tienen la misma lógica? Es decir, sigue un poco esto. Entonces, a ver. Claro. De la batería, la batería. Bien, a ver, capaz que están bien, que, pero uno podría Exactamente. Claro. Y la tercera foto tiene que ver con los baños, que también podríamos hacer toda una metáfora de analizar... Algo que uno tiene totalmente identificado, donde hay un baño para discapacitados, pero la lectura que uno también puede hacer es, hay baños para varones, para mujeres y discapacitados. Es decir, es un género, o no tienen género, o da lo mismo. Es verdad que no se dice, y las intenciones fueron hacer un baño accesible, pero a uno le van quedando cuestiones, ahora ya no tanto, pero si uno iba a un lugar y el baño de mujeres tenía una cola larga, y uno se metía en el de discapacitados, te miraban como diciendo, ese no te corresponde. Entonces bueno, uno también podría pensar esto de clasificar, dividir. Y desde el modelo social hay una foto de una marcha donde una persona con discapacidad está en la marcha como ciudadano, no está en la marcha de los discapacitados. Hay una foto de un bailarín que si uno le pregunta a vos qué sos, no te dice parapléjico, te dice soy bailarín. Y de una persona que para mí está, es una simple foto que marca una gran utopía, es que alguien en silla de rueda solo ande por la ciudad y elija tomar un colectivo. Algo tan simple que puede significar para nosotros, para una persona, es todo un hecho político que pueda pasar esto. Viene la convención. ¿Conocen más o menos todas la convención? Así la, la salteo. Digo, yo rescato, al principio también fue un poco crítica, me parecía que la convención, y después aprendí que la convención realmente fue un instrumento muy válido, Primero, porque fue hecha por personas con discapacidad que decidieron ponerse ese nombre. Entonces, podemos discutir, podemos estar de acuerdo, pero en algo se acordó a nivel mundial. Pudieron ponerse de acuerdo los diferentes colectivos, digo, los que trabajamos alguna vez en una organización intersectorial y empiezan el grupo de ciegos a pelearse con los de mentales, los de los mentales, con los sordos. Entonces, si esto no lo podemos lograr a nivel local, que se haya hecho en el mundo, realmente fue algo, un instrumento y valioso. Y lo más valioso es que insta a los gobiernos a que cumplan, Es decir, al Estado le da lugar de la responsabilidad de hacer y si no se cumple, denunciarlo. Entonces me parece que es una herramienta que tenemos que saber aprovechar. Acá pasaba un video, pero vamos a seguir adelante. Empezamos a hablar de... Bueno, entonces yo utilizo el concepto persona con discapacidad porque lo dice la convención. Pero si no, utilizo mucho persona en situación de discapacidad o el nombre propio de quien estoy hablando. Porque entiendo que hablar de discapacidad es tan amplio que no dice nada. Casi que diría que para mí la discapacidad no existe, sino en la relación que tiene cada persona con su situación en el cuerpo según en el contexto que vive y según sus posibilidades personales, laborales, edilicias, etc. Eh, hay un, Eduardo Jolie es un sociólogo de Buenos Aires, que él está en un grupo REDI, que es Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que él en una charla que vino a dar en la universidad, habló de la discapacidad como construcción social, que eso se dice mucho, pero él cuando le explicó decía que se traducía en las caras que ponía la gente, en los gestos, en las actitudes, y eso nosotros pudimos analizarlo. Y hoy le contaba a Valentina que una charla que siempre damos al personal no docente de la universidad es tratando de que tome conciencia de que se apropie, que el gesto que él le ponga al primer estudiante que intente ingresar, según la cara que él le ponga, nosotros decíamos, desde lo académico se podría decir, se materializa una ideología. Desde lo práctico es, según la cara que le ponga, el pibe entra o se va porque siente que ese no es lugar para él. Entonces, en la forma que un arquitecto diseña y dice, Ay, mejor pongo una escalerita porque suena más simpático, pongo una puerta por el costado en su forma de plasmar algo, deja a alguien adentro o deja a alguien afuera. Eso es construcción social. Es que nosotros digamos, no, ¿qué va a ser? Digo, a ver, todas estas percepciones sutiles que nosotros hagamos de gestos, de comentarios, de chistes, transforman en el imaginario quién es una persona con discapacidad. Entonces, Eduardo jolí lo que decía es, yo me hago cargo que circulo en silla de ruedas, pero para poder entrar a un lugar depende que el arquitecto que hizo haya tenido la voluntad o la decisión política o el acompañamiento de decir tiene que tener tal ancho o tiene que haber una rampa. Eso es en términos generales. Ahora voy a meterme rápidamente en una. algo que me costó mucho hacer, pero ahora van a darse cuenta por qué cómo transmitir lo que yo quería decir, que la discapacidad no era algo tan lejano, ni era algo tan raro, ni que había que ser especialista. Yo insisto que no me gusta que me ubiquen en el lugar de especialista, yo lo que tengo es experiencia nada más. Pero cómo transmitir eso. Entonces, ¿qué fui haciendo cuando escuchaba a muchas familias que la frase que dicen los docentes o cualquiera que vaya a un lugar es no me siento preparado, no tengo herramientas, yo no estudié para esto, nunca trabajé con estos chicos, no sé cómo tratarlos. Ustedes tendrán muchas más. Y en esto lo que digo es parece que hay un indulto social. Uno les permite que esa frase sea tan válida que le digas pero qué pena, bueno, me voy a otro lugar. Entonces yo lo que pensaba era, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué permitimos que muchos digan esto y uno lo avala? Entonces hice la otra lectura, ¿será que hay muchos dispositivos vinculados a la discapacidad y en relación a la educación física? Lo que dice ahí es, deporte especial, deporte adaptado, educación física adaptada, educación física especial, educación, esos son los títulos de materias de diferentes profesorados. Educación física para alumnos con necesidades educativas especiales, están los Paralímpicos, los torneos bonaerenses especial, las escuelas especiales, la educación especial. Entonces, si existe todo eso, la lectura que hacen mucho es, si yo no hice nada de eso, algo que debo saber que no sé, que me permite decir que no puedo trabajar con personas con discapacidad. ¿Se entiende esa lógica? Entonces mi pregunta es no seremos los supuestos especialistas en discapacidad el problema de la discapacidad es que nos atribuimos un saber y un espacio que nos corresponde y casi que si alguien quiere tiene que pedir permiso entonces dije a ver cómo romper con este modelo de qué es el especialista en discapacidad yo al poco tiempo que me recibo hice varios cursos y a mí lo que me enseñaban eran que la discapacidad en términos generales se podía dividir en intelectual en motores en auditiva y en visuales con todas las causas, características prenatales, natales y postnatales. Después uno empieza a pensar, creo que algo que diferencia mucho en la realidad cuando uno trabaja con colectivos es si trabajás con varones o si trabajás con mujeres. Hoy podríamos incorporar el todes o todas las cuestiones de género que hay. Entonces dice, bueno, entonces vos tendrías que empezar a pensar varón con discapacidad intelectual o mujer con discapacidad intelectual, y así fui armando este esquemita. Después, en realidad, lo que más me llamó la atención era que parecía que no había diferencia etaria. Que vos ibas a una institución dedicada, por ejemplo, que practicaban Torbol, y te podías encontrar nenes chiquitos, mujeres, varones, adolescentes o adultos. Es decir, no importaba qué edad tenías o de qué género eras, vos lo que importaba era que compartías un diagnóstico. Siguiendo con esto, después para mí era muy diferente cuando vos trabajabas en una institución si quienes tenían ese, esa patología era porque habían nacido así que para esas personas es lo natural vivir así nunca tuvieron otra cosa para conocer otra forma de transitar por la vida o la habían adquirido y si la habían adquirido y era muy importante en qué momento de la vida lo habían adquirido para saber si estaba en un proceso subjetivo de reacomodación en función de su vida anterior para esto y después en realidad lo que empecé a aprender, por ejemplo, en el tema sordo, que no era lo mismo. Si eras hijo de una familia sordo, si estabas oralizado, si te habían implantado. Entonces, este, ser sordo, ser mujer, varón, ser nene chiquito, ser adolescente o ser adultis, cambiaba un montón. Y así podríamos seguir cuando uno decía discapacidad motora, no era lo mismo. Si tenías parálisis cerebral, si estabas amputado, si tenías una enfermedad degenerativa, todas eran discapacidad motora, pero era tan particular después, en cada uno cómo se encarnaba, y lo mismo con disminución visual. En este juego que hice muy bruto, daba que había 192 o más formas de poder especializarte en relación a algo de la discapacidad, y después podrías, pero enfermedades raras, si eran degenerativas, si tenías síndromes, más un montón de cuestiones personales. Si eras tímido, digo, a ver, yo creo que una Característica fundamental hoy de cómo está una persona es, primero en relación a la familia que tiene, es decir, cómo la familia lo empuja de la puerta a la vereda. Lo empuja, lo acompaña o lo expulsa, podríamos decir. Y después cómo se siente esa persona. Y eso tiene que ver más con la personalidad. Entonces digo, a ver, juntando esas dos cosas después da que aunque tengan la misma discapacidad, la misma edad y la misma forma de haberla adquirido, son situaciones totalmente diferentes entonces uno podría decir que está todo eso pero después si pensás en las discapacidades te dan que hacen diferentes tipos de actividades deportivas entonces hay algunas fotos ahí en relación a lo motor se hacen volei sentado, se hacen carrera en silla se hacen patinaje o esgrima o carrera o natación en el tema visuales tenés lanzamiento volei, judo, tándem, carrera, ajedrez en el tema sordos no solo lo hago desde el chiste, sino lo encontré real. Yo encontré por internet que existe colonia para sordos, actividad física para personas mayores sordos. Es decir, esto que parecía absurdo, está después en la oferta que uno hace, no sé si, que también no me queda muy claro, si es porque hay demanda, si es porque esto es políticamente correcto y parecería que un municipio ofrecer actividad para sordos, adultos, mayores, le da ciertos prestigios. Eh, y ahí empiezo a buscar diferentes formatos, encuentro torneos para hemofílicos, los partidos de rugby, juego para trasplantados, torneos para personas con diabetes, encuentro para bochas adaptadas, torneo de handbol en silla de ruedas. Es decir, todo esto que parece tan parcializado existe, entonces si uno se va a especializar en algo, va a ser en algún punto de ese deporte para ese colectivo entonces ahí lo que me pongo a jugar, de esto que yo me da cuenta que a mí me, me molestaba pero no sabía transmitir, es que en realidad lo que se hace es recortar un rasgo de la persona, un adjetivo de la persona y creer que todo pasa a partir de ese adjetivo. Entonces, si al fin y al cabo son recortes, ¿qué pasaría si uno inventa gimnasia para tímidos fútbol para extrovertidos, natación para los hijos del medio, que tenemos muchos problemas, los que somos hijos del medio, y recreación para los que se ruborizan. Cuando una vez contesto, se me acerca un estudiante y me dijo que se ruborizaba, y para un gran problema sentir que cada vez que le pasaba algo se ponía colorada. Entonces digo, era absurdo elegir quién eligió las categorías, entonces, bueno, y después ya me entusiasmé y seguí jugando. Si uno podía entonces armar carreras para meses o natación para pelados, porque era mucho más la aerodinámica, o escalada para peludos por si hacía frío, o que los pelirrojos tengan un encuentro de patín. Esto absurdo. ¿No es absurdo también en relación a cómo se, se clasifica la discapacidad por un rasgo corporal? No sé, yo sé que suena absurdo, pero no tanto. Entonces busco imágenes y ahí es donde yo me posiciono con la afortunada imposibilidad de ser especialista en el trabajo en discapacidad, porque ahí traté de buscar fotos de niños, bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, varones y mujeres con diferentes rasgos, tanto de género como funcionalidades o discapacidades y es toda la vida humana, entonces uno nunca podría ser especialista de todo eso. Pero entonces yo lo que me sigo preguntando, por dónde, a muchos de esos los conozco, y muchos ni se consideran que son discapacitados, porque se olvidan. digo a ver, Cuando uno transita, hoy también comentaba esto, la persona con discapacidad es verdad que tiene muchas barreras para estar, pero en su vida cotidiana no está todo el tiempo diciendo soy discapacitado, soy discapacitado, pero parecería que los que trabajamos todo el tiempo tenemos que hacer mención a que trabajamos con discapacitados. Entonces la propuesta en realidad es pensarlo desde el modelo social, que cada uno pueda elegir qué hacer, con quién hacer y cómo hacerlo. Que me parece que eso todavía no está disponible. Parecería que hoy tiene que haber espacios habilitados o dirigidos particularmente a un colectivo de la discapacidad y las personas con discapacidad no solo tienen que acomodarse, sino tienen que decir gracias porque algo hacen por ellos. Otras de mis posicionamientos críticos en relación al modelo médico, es por qué parecería que todo lo que haga una persona con discapacidad tiene que tener un fin terapéutico. Y digo, no es tan mal que vaya a andar a caballo, ni que vaya a natación, ni que vaya a jugar, pero por qué creer que eso es para hacer una terapia para que modifique su estado natural. Si todos, cuando fuimos chicos, o a nuestros hijos o sobrinos, fueron a natación, fueron al club, fueron a la pileta, ¿por qué creer que si tiene un diagnóstico de discapacidad, eso es con fines terapéuticos y no sociales y recreativos? Y lo otro que se acerca en relación a esto es que parecería que hay que hacerlo con hermanos de diagnóstico. Todo lo tenés que hacer con otros que tengan el mismo diagnóstico. Es muy pesado. Entonces, uno podría pensar en diferentes saberes. Uno es el saber de la estadística, que este es el, lo que tiene la medicina para aportar, es de decir, de todos estos casos, con tal diagnóstico, mi experiencia dio que tal porcentaje puede tener problemas cardíacos, tales pueden terminar en Alzheimer, tales pueden tener... Pero eso es desde el diagnóstico, desde el nombre propio, lo que nosotros decimos que es un enigma. Nadie sabe vos en qué lugar de la estadística estás. Entonces, si uno piensa en la subjetividad, se va a encontrar una chica haciendo danza, alguien sin manos enseñando violín, la otra foto es de una banda argentina que se llama Raymond, que está inspirada en un chico con síndrome de Down, pero es un delirio la banda, ¿Lo la excusa es el pibe con síndrome de Down, o alguien con su amigo. Entonces yo ahí lo que encuentro, que es, hay que pongo cómo se, cómo se convoca, si uno quisiera hacer baile y que vengan todos, parecería que poner baile no alcanza. O tiene que poner baile para todos, entre comillas, baile para cualquiera, baile adaptado, pero si pone baile adaptado no van a venir los que no tienen discapacidad es decir, baile inclusivo pero en el inclusivo solamente baile el hermano del chico discapacitado porque yo si digo baile inclusivo no sé si... entonces digo todavía desde las decisiones políticas estamos delimitando espacios y ahora me voy a meter con el deporte adaptado el deporte adaptado existe casi todas las convocatorias tienen que ver con introducción a los deportes bueno ahí saqué algunas imágenes los libros que tenemos que hablan de esto, lo que diferencian es el deporte adaptado escolar, el recreativo, el terapéutico y el competitivo. Todo bien, con eso no me voy a poner. Mi pregunta es, ¿por qué todo lo que haga una persona con discapacidad tiene que tener la marca de adaptado? ¿Adapta? Sí adapta, se adapta. Pero miren una cosa, los que juegan al voley y son de categorías menores utilizan una pelota que se llama mini voley. Esta foto que es de mini-basket de chicos de categorías infantiles, el aro se baja, en la bicicleta se ponen rueditas, cuando son chicos chiquitos se ponen mini-atletismo, beach, bola y beach. Algo de eso se llama deporte adaptado y todo el tiempo se adapta. ¿Por qué en la discapacidad hay que poner que eso es adaptado? Una de mis primeras apreciaciones eran porque hay plata de por medio. Porque esto implica otro dispositivo, porque uno puede cobrar más, porque le puede decir que tiene que venir con alguien extra, porque se lo puede pedir a la seguridad social que se lo reconozca. Pero igual, todo parecería que tiene una marca tan fuerte, diferencialista, que casi te olvidas del sujeto. Entonces, algo que me... Bueno, ahí lo que ponemos es poner en, cuestion, poner en cuestionamiento la ideología de la normalidad, que lo voy a ver un poquito más adelante, pero hubo una palabra que una vez escuché en Carlos Escliar, una persona interesantísima, para escuchar, que es la cualquieridad, que alguien sea cualquiera. Y yo es lo que en realidad trabajé y rescatar el concepto de escena mínima. Porque también me planteó, bueno, entonces, escenas mínimas, como el, el punto de encuentro íntimo, íntimo desde, no desde lo sexual sino del encuentro entre las dos personas y sí puede descubrir que cuando uno trabaja a veces con personas con discapacidad, se produce un efecto en esa escena mínima muy difícil de compartir o de transferir. Cuando estás con alguien con parálisis cerebral y vos solo con la mirada te pudiste dar cuenta de lo que te quería transmitir o alguien que no habla, digo, a ver, hablo de situaciones a lo mejor que sí que son extremas, pero hay muchas. Porque también hablábamos que no queremos asociar la discapacidad a la salud, pero hay muchas cuestiones que están muy atravesadas por la salud. Entonces hay algunas escenas donde ahí te encontrás con el otro y te implicás. Y eso me parece que tiene que ver con el vínculo con la discapacidad. Esa es la foto de Carlos Esclier. Otro posicionamiento que digo en relación a la discapacidad tiene que ver por qué las personas con discapacidad que logran ir a la universidad porque no es que le es fácil, tuvieron muchísimos obstáculos, se reciben, parecería que hay un mandato social que tienen que ejercer su profesión en pos de la discapacidad. Digo, tienen que hacer una militancia, si son diseñadores, tienen que ser diseñadores inclusivos, si son abogados, abogados que defiendan los derechos. Y ahí me vuelvo a hacer la pregunta, capaz que le gusta pero mucho yo siento que hay así como un mandato social que bueno, ahora vas a dedicarte a decir como que la discapacidad no logran zafar de ningún modo. Bueno, la foto es, que me pareció tremenda, no de una persona ciega que se recibe y le ponen a su perro también que se, que se recibió. Verónica González es una periodista argentina ciega, ella tiene un espacio, tenía en el gobierno anterior, de, en el noticiero de la televisión pública argentina, pero hablaba sobre discapacidad. Eh, un profesor ciego que enseña a otros chicos ciegos, un profesor en silla de ruedas que enseña a otros chicos en silla de ruedas. Y ahí tuvimos el caso en Argentina de Emiliano Naranjo, que es un joven con discapacidad motriz que estudió educación física y se le dio en principio el título de licenciado y hoy llegó a la justicia para poder hacer el profesorado. Y el tema era, si ¿sí podés ser profesor, si sos para jóvenes con discapacidad. Es decir, ¿por qué esa lógica? Primero es, ah, bueno, entonces que no importa cómo sos como persona, solo basta que seas discapacitado para enseñarle a otro discapacitado. Entonces la propuesta en realidad que uno que intento llevar adelante es el concepto de la transversalización. Que es como filtrarse, dejar de tener espacios exclusivos de la discapacidad para meterse donde no se habla de la discapacidad y ahí llevar la pregunta, la consulta, y esto lo pude hacer desde la cátedra en la que estoy, desde las políticas de la universidad o desde la gestión. ¿Qué me pasó cuando empecé? Yo en este posicionamiento lo tengo claro, yo no soy especialista, pero voy a empezar a preguntarles qué dicen otros. Entonces salí a preguntar a profesores de educación física que trabajan en el ámbito de la discapacidad, ¿qué haces de especial cuando trabajás con alguien con discapacidad? Todos dijeron, nada especial, silencio, salvo que, y me empezaban a dar características muy particulares de cada uno, a Juan le tengo paciencia, hay que repetirle las cosas varias veces, Federico es muy gracioso, si empezás contando chistes participa, si no, se ofende y no trabaja, Patricia los lunes viene re mal, porque a veces la medican mucho, o si la familia no la fue a visitar a Graciela tenés que insistirle pero a ella le gusta estar todo el tiempo de la mano o que la abraces los que estamos en el campo de la discapacidad de estas cosas podemos hablar de cada uno decir qué tenés que hacer para qué qué sería eso entonces entonces por un lado para mí es que no podés anticipar lo que va a pasar en la clase pero eso pasa en cualquier ámbito con cualquier colectivo de humanos no de la discapacidad esto de que nosotros nos enseñan a planificar y creemos que lo que planificamos hacemos, parecería que la discapacidad no pasa porque vos tenés que tener una alerta permanente. Esto pasa en cualquier grupo. Entonces, me hice la pregunta, bueno, pero ¿qué me pasa a mí en relación a la discapacidad? En realidad lo que descubrí es que apelamos a algo creativo que no sabíamos que teníamos. A todos algo se nos ocurre para convocar a la persona, para sacarla de ese... si se ofendió, si se encaprichó. Y eso no te lo enseña en la universidad. Eso se te ocurre. Entonces, descubrís cosas creativas que no sabías que tenías. Y sabés que no sabés. Y yo voy a dar un ejemplo, que ahí es donde yo también pude darme cuenta. Bueno, si podría decir que soy especialista, sería en algo parecido a esto. En el año 2015 hubo un encuentro de la red en Chile, y vino un joven con parálisis cerebral de Ecuador. Cuando hicimos la asamblea y él empieza a hablar, no le entendíamos nada. Y todos veíamos que hacíamos un esfuerzo por si le pescábamos aunque sea algo y no le entendíamos nada. Hasta en un momento le decimos, no te entendemos, busquemos otra forma. Yo en ese ejemplo me di cuenta que me parece que los que podemos decir o nos ubican en el lugar del saber de la discapacidad en realidad no nos preocupa decirle que no entendemos, algo que le incomoda muchísimo a la gente. Ese sería un ejemplo de decir por dónde pasa tener experticia, es en saber que no sabés y que él también se da cuenta que nadie lo está entendiendo por nuestras caras. En cambio si decimos, a ver, ¿cómo podemos hacer? Y ahí lo que apareció es una computadora y él pudo escribir en una computadora y alguien leyó. No es siempre así, cuando uno trabaja con chicos con parálisis cerebral, al ratito ya los... Le entendés? Y de al tiempo, pero sos una maravilla. Pero esto, descubrir que uno no sabe, pero no tiene miedo a decir no sé, o no sé cómo te saludo, o no sé cómo te digo, ese no saber es lo que me parece que es un punto que paraliza a muchas personas en no animarse, en no querer probar, trabajar con la discapacidad. Y en ese vínculo, en eso que hablé de las escenas mínimas, me parece que uno se implica personalmente, va más allá de la profesión que en realidad debería pasar, o no sé. En lo personal yo siento que quedo transformada con una sensación personal tan agradable o tan intensa, que me parece que por ahí pasarían los puntos donde uno diría, bueno, pero vos que trabajás con la discapacidad y sabés de esto. Son sospechas, digo, nunca encontré nada escrito que implica decir me gusta la temática, ¿qué es lo que te gusta? Es difícil decir qué. Carlos Escliar, vuelvo a él, lo que dice, que ante esto de que no se puede anticipar o no se puede saber, de lo que uno tiene que estar es disponible y ser responsable profesionalmente. Yo lo que le agregaría a ese disponible es ética y corporalmente, porque uno pone el cuerpo. Trabajar con personas con discapacidad, uno pone el cuerpo y tiene que tener un compromiso ético, porque por lo general en estas relaciones de subalternidad, uno puede hacer muchas cosas soberbia de poder, que no hay forma que la persona pueda denunciarte si está en una situación de discapacidad. Entonces me parece que el posicionamiento ético eh, es importante. Y poder rescatar que en el vínculo, en la práctica, uno tiene que pensar es cómo nos transformamos dos y no lo que yo hago por el otro. Es qué nos pasa a nosotros en ese encuentro. Entonces yo creo que lo que tiene que pasar o debería pasar es que cualquier profesor, cualquier profesional confíe en lo que sabe, en lo que se formó, tiene un saber, pero se tienen que encontrar con alguien que desee eso, y me parece que algo dijimos, que por lo general las personas con discapacidad no eligen a dónde ir si no es lo que encontraron, si le dijeron, a tres cuadras armaron un grupo de coro para ciegos, y si sos ciego tenés que ir. Pero si, si hay un verdadero encuentro entre un saber docente y un deseo de aprender con un compromiso ético, ahí pasa algo. Ahí no tenés que saber de discapacidad. Vos tenés que confiar en lo que sabés. Entonces vuelvo que en este diálogo entre el saber y el deseo del otro, es por donde uno puede pensar que pasa la, la especialidad del saber que uno no sabe. Pero no ya desde el diagnóstico. Digo, uno no tiene que saber del diagnóstico salvo que trabaja en un centro de rehabilitación, pero estamos hablando de, de otro campo, sino poder encontrarnos. El diagnóstico lo que hace es, es tiene estigmatización y certezas estadísticas, pero el nombre propio tiene un enigma que nadie sabe hasta que no lo descubras. Entonces, por lo general, yo lo que invito es a descubrir lo que no tiene de discapacidad la persona con discapacidad. Es decir, que el asociado hoy necesita de más gente que no sepa de discapacidad y que se anime en todo lo que haga, abrir el juego a más personas y no seguir haciendo exclusivos de especialistas de discapacidad toda la vida de las personas con discapacidad. Y ahora voy a contar algunas brevísimas experiencias mías. Cuando yo empiezo a trabajar en institutos, se llamaban de menores, ahora cambiaron, trabajé con Luis y con Eugenio. Ahora después van a ver por qué son esas fotos. Yo en realidad me los vuelvo a encontrar a ellos de grande y yo recordaba que los conocía, que tenía fotos, pero foto papel, no como el celular de ahora. Es decir, uno trabajaba, revelaba fotos y yo las tenía guardadas. Era un instituto de chicos con discapacidad intelectual. Eugenio estaba declarado como autista, después psicótico y Luis como severos trastornos de conducta. Voy a hablar de él nada más. Después tengo imágenes de otros chicos que los conocía en la adolescencia, pero hay un dato importante. En la foto que les mostré de Chapalmalal, que sería esta, ahí está Alberto, que su característica era que él siempre iba con una radio. Eso no viene en ningún diagnóstico descripto, chico, que viene con una radio. Y su forma de transitar por el mundo era transmitirte. Entonces, lo que él pasaba, él lo hacía como si fuese un locutor. Ahora viene Sandra y se acerca no está en ningún lado, digo pero era así, era su característica, era su rasgo personal. Esto fue en el año 81, la ciudad de La Plata, ciudad chica, más o menos las personas pasan por los mismos circuitos, una de las actividades que yo hago después es ir a unos bailes que llaman baile mensual de la integración, en realidad lo que se integran son todas las discapacidades, y cuando saco fotos, que era un lugar oscuro, así que no veía hasta que la revelo, encuentro que Alberto... 30 años después seguía transmitiendo, cantando canciones. Ese es Alberto. No sé ya qué diagnóstico. 30 años después no puedo seguir diciendo deficiente, mental, moderado. Alberto es el que te transmite. Y ahí pude hacer como una recopilación los mismos chicos con los que yo trabajé tantos años después. Y la más fuerte para mí, que tiene que ver con esa de Eugenio, que yo lo tuve en un instituto para chicos con discapacidad, a mí después me contratan de un hospital neuropsiquiátrico para capacitar a los enfermeros. Mientras estoy trabajando con los enfermeros, veo pasar a alguien y me salió del alma. Eugenio, que si alguien me diría, no sé si me acordaba el nombre, cuando lo vi, fue inmediato y yo me encuentro con Eugenio 17 años después. Y le quiero empezar a contar a la gente que yo Eugenio lo conocía de chiquito. Y ahí me decían, de Eugenio no tenemos nada de cuando era chiquito. Y ahí digo, yo tengo una foto, yo me acuerdo de él. Por supuesto que a mí me generó esto muchísima angustia, porque yo hoy trabajo de la discapacidad. Y estoy recorriendo Latinoamérica en nombre de hablar de la discapacidad. Y Eugenio pasó de un instituto de menores a un neuropsiquiátrico. Entonces digo, a ver, mientras yo puedo seguir hablando, mi, mi lectura es que muchas personas con discapacidad van por una cinta que en realidad puede seguir circulando, pero están siempre en el mismo lugar. También pude pensar, en relación a esta angustia de qué hice yo por Eugenio, que Eugenio cuando me vio se puso muy contento y se puso a cantar canciones. Entonces Eugenio se acordaba de lo que hacíamos nosotros cuando yo estaba con él. Entonces digo, bueno, entonces no fue tan en vano. Si a Eugenio le quedó el registro de lo que fue nuestro encuentro, lo importante de esto es rescatar, es cada momento es único. Que aunque nosotros trabajemos una vez y uno pueda entregar y hacer feliz a un pibe por un rato, y al pibe eso le queda como marca, valió la pena. Entonces, después podría pensar, ¿qué otra historia podría haber tenido Eugenio? Si nació en un hogar, es decir, era hijo de una menor, que fue dado en adopción y nadie lo adoptó, que fue un instituto, no tenía muchas alternativas para decirme en qué habrá terminado la vida de Eugenio, es decir, como para no hacerme el cargo de lo que no hicimos. Entiendo que como Estado tenemos una gran deuda, que no nos posicionamos en poder darle respuestas sociales, tratamos de descubrir sus necesidades básicas, que esté, que coma, pero Eugenio tenía historia clínica, no tenía historia de vida. Es decir, nadie tenía una historia de él, era una recopilación clínica de por los lugares en los que había atravesado. Y en relación a eso tuve muchas historias, a Gastón, que era ese chico gordito que iba a un taller de bicicleta y cuando me lo encuentro en la calle estaba flaco del hambre que pasaba en la calle, a Luis 30 años después. Entonces, insisto, que me parece que las personas, muchas, no quiere decir todas, pero los que están en el mayor grado de vulnerabilidad, no hacemos que cambien ese estatus social, esa posibilidad de elegir dónde estar. Entonces mi pregunta es, ¿todos querrán... ¿Tener y compartir la vida con hermanos de diagnóstico siguiendo un mismo circuito? Y ahí es donde aparece el concepto de poner en cuestionamiento la ideología de la normalidad. Y me parece que un buen formato de entenderlo, algo que tenemos tan incorporado que no se nos ocurre romper, es que hay un imaginario que tiene que ver con el dibujo del hombre de Vitubrio, de Da Vinci, que en realidad es una suma de estadísticas. Muchos no entramos en eso. Cuando uno se va a comprar ropa, decís, ¿qué le pasa? Son todas flaquitas, o te sentís flaco porque, o de chiquito porque en el colectivo no llegás a agarrarte de la manija. Digo, ver, en cuántas situaciones uno queda por fuera de esa norma, el tema es que las personas con discapacidad quedan mucho más por fuera porque no solo tiene que ver con lo físico sino con las miradas. Es decir, porque un petizo uno lo mira, que no se puede agarrar de arriba, pero encuentra cómo agarrarse de abajo. Un gordo lo mirás un poquito hasta más simpático. Pero la persona con discapacidad tiene que padecer miradas. No solo dificultades de estar. Eh, en relación a esto, lo que quiero compartir es el concepto de la discapacidad como asunto político. Y ahí los invito a mirar, busquen por internet, un video de Judith Butler, eso a mí me dio mucho trabajo y en realidad lo que tuvo que ver es poder en ese video recortar ciertas escenas que ella dice, la discapacidad es un asunto político. Y ella lo que cuenta su, su, su Naura Taylor es que ella, como no puede mover las manos para ir a tomar un café, ella lo agarra con la boca y que se siente juzgada socialmente por hacer algo con una parte del cuerpo que parecería que no está preparada para hacer eso. En eso Judith Butler hace la comparación en relación a todo el trabajo que ella tiene de género y cuenta una historia que en una ciudad mataron a un chico por su forma de caminar meneando las caderas. Es decir, que en esta forma afeminada de caminar y no tolerada por ciertas personas, son capaces de matar a alguien. Entonces, en ese sentido, tener un cuerpo que no responde a la ideología de la normalidad, hacer presente ese cuerpo es un hecho político. Bueno, ahí traía un video, pero voy a, voy a avanzar. No sé cómo estamos, ¿me siguen más o menos? de. Ahora voy a pasar rápidamente en todo eso, ¿cómo ahora hago para transformarlo? A ver, esos son mis posicionamientos críticos. Ahora, ¿qué posibilidades tengo yo de buscar formas de transformar? Y uno tuvo que ver, cuando yo estudié, no tenía la materia, cuando me recibí, hicimos un seminario optativo logramos poner la materia didáctica para la integración y hoy apuesto a la transversalización. ¿Qué quiere decir eso? Primero con mis amigos fui y les dije: puede ir a tu clase sin que vos toques el contenido y yo llevo o una silla de ruedas o llevo bastones o se tapan los ojos, pero vos no, no modifiques tu clase. Solamente lo que modificamos es el grupo que va a aprender. Y así fue como en vida en la naturaleza en esa materia. En fútbol llevamos eh, un grupo de ciegos, en natación le tapábamos los ojos a los chicos y en básquet llevamos eh, sillas de ruedas. Y otra clase en relación a eso es que vienen grupos de centros de día o de hogares con discapacidad intelectual, ellos a dar la clase, donde dejan de ser objeto de estudio para transmitir un saber de qué es autonomía, qué es la convención, digo, a ver, es impactante ver cómo para... Impactante porque los pibes, digo, están en la relación ahí, que el poder lo tienen quienes dan la clase. Fueron para mí experiencias muy interesantes y también me encontré con respuestas que no eran las que hubiese querido. Yo lo que proponía era, quienes estudiábamos educación física, por lo general tenemos ganas de aprender y cuerpos disponibles. Cuando vos te recibís y salís a trabajar, no todos tienen ganas de aprender, más si son adolescentes, mujeres... Y no todos tienen cuerpos disponibles para aprender. Entonces es una trampa como te enseñan, porque en realidad te tendrían que enseñar a enseñar en gente que no siempre tiene el cuerpo disponible y que no siempre tiene ganas de aprender. Esa era un poco la propuesta. Intenté hacerlo formalmente y muy pocos docentes aceptaron esta invitación de ir a participar en esa clase con algo que obture o que altere como tenía pensada la clase. Ahí lo anecdótico es, si venís vos, sí, como digo, yo soy la presencia de saber de la discapacidad. Las conclusiones es que todo depende del grupo, de la forma de, de organizar la clase. Eh, ¿Y qué me pasó después? Algunos entusiasmaron tanto que, por ejemplo, la materia fútbol siempre invita al grupo de fútbol para ciegos pero yo decía que ese no era mi objetivo, yo no quería que de ahí salgan gente que se va a dedicar a la discapacidad. Justamente era para lo que decían que no se van a dedicar, pero seguramente van a tener a alguien con discapacidad en sus clases. Que conozcan qué hacer con uno diferente. Y después lo que me pasó y me pareció que terminó siendo una buena alternativa, la cátedra de básquet decidió incorporar en su currícula una clase de básquet en silla de ruedas. Entonces, digo, bueno, no era lo que yo me imaginaba, pero estuvo buenísimo. Si así como básquet un día da en silla de ruedas, y atletismo da un día atletismo para ciegos, y softball da otra cosa, los estudiantes van a tener tantas vivencias que ya la discapacidad va a ser una característica más. Y no esperar tener una materia en cuatro meses donde se supone que yo tengo que hablarles y enseñarles qué es la discapacidad. Eso sería desde la cátedra. En mi universidad creamos un espacio tenemos, publicamos algunos libros que tienen que ver más de pareceré que el, lo políticamente correcto es hacer protocolo, qué hacer si tengo un estudiante, mi experiencia digo que nadie lee ese material, pero las autoridades siempre necesitan que uno lo tenga, cuál es mi posicionamiento en relación a lo que pasa hoy en la universidad, es que quienes dan clases por un lado tienen alumnos reales con discapacidad, es decir, no lo estamos inventando, acá hay diferentes imágenes de estudiantes que están en la universidad, pero en la cabeza de quien da clase, no se lo puede imaginar como colega. Y lo que tiene en la cabeza es que los discapacitados son enfermos, que tienen problemas, que están en la iglesia, que están en la calle, o la imagen que yo quería transmitir, que me costó un montón buscarla, pero la encontré, es de una telenovela de cuando yo era chica, que siempre había alguien que tenía un accidente, o todos los que estaban en silla de ruedas tenían una frazada que les tapaba las piernas. Eso te queda en la cabeza. Digo, que siempre, digo, nunca iba a ser el, el ¿cómo se llama? El actor, el, bueno, el, el lindo, de la, el protagonista, alguien con discapacidad. Y si se caía por la escalera quedaba ciego en el drama de la telenovela hasta que volvía a ver. Es decir, siempre la discapacidad estuvo asociada a lo dramático, a lo trágico. Entonces, le estamos pidiendo a un docente que piense que ese estudiante va a ser un colega, que piense lo que quiera. Su responsabilidad es dar clases para todos. En la Argentina, no sé, acá, la lectura que hacemos nosotros es que muchos quienes dan clase saben de su profesión, pero no saben transmitir ese conocimiento. Entonces, en realidad lo que nos encontramos con gente que no tiene, o okay, que de un concurso pasa a ser médico a docente de medicina, de ingeniero a docente de una materia, y le faltan recursos pedagógicos. Entonces, bueno, ahí tenemos que estar nosotros, me parece, para aportar esos recursos. Diferentes experiencias, cuando nos enteramos que la universidad va a tener un tren, salimos preguntando si el tren es accesible. Entonces ahí hay que intervenir los espacios, ahí vamos con un compañero, paramos el tren, revisamos el tren, digo, me parece que es esto de, hoy tengo la postura de que hay que filtrarse, hay que zambullirse en los lugares que parecería que no son pensados en la discapacidad. No sé, estas son charlas, vamos con un intérprete de lengua de señas, aunque no haya sordos pero también podemos decir no hay sordos porque no hay intérpretes, que empiecen en nuestra visualización, así como antes veíamos, frazadas tapando las piernas alguien en silla de ruedas, que hoy los pibes empiecen a ver intérprete de lengua de señas, material en braille, textos accesibles, rampas, información vinculada a la discapacidad. Eh, hicimos siempre charlas cambiando los temas, estas son nuestras reuniones mensuales que son abiertas y participativas el concepto de comunicación accesible. Y esto es algo que, bueno, después lo voy a dejar, este material, lo último que hicimos en mi universidad que realmente fue interesante es una campaña de apoyo es tratar de pensar, primero que no toda persona con discapacidad necesita algo, no todos, capaz que algunos. Ese alguno, que en realidad lo que puede hacer es identificar qué necesita, no que por tal diagnóstico nosotros le vamos a dar algo. Entonces hicimos una campaña de qué apoyos puede dar la universidad. Intérprete de lengua de señas, textos accesibles, becas, acompañamiento. Pero el formato de esa comunicación, ahí no se ven, pero está en braille y el QR que tiene ahí eso, que este cuadradito con puntitos, te lleva a un texto en lengua de señas, Perdón, a una persona hablando en lengua de señas y a escucharlo. Digo, puede sonar novedoso, que suene novedoso, que empiece desde el juego, desde lo seductor de lo nuevo, a ver, pero empecemos a intervenir en la comunicación de la universidad para que todo lo que hagan empiece a tener formato accesible, aunque no sepamos quién es el público. Poder articular y transversalizar con otros sectores, y para mí lo principal hoy es el mensaje cultural. Y acá hay dos imágenes. Uno tiene que ver con un periódico colombiano que dice Lorenzo Orellano hace historia en el fútbol colombiano pese a su discapacidad. El pese es que, que le falta una parte del miembro, es decir, lo pone en otro lugar y el otro es de CNN que dice una joven que vive con estilo a pesar de su discapacidad. ¿Con qué sutileza somos capaces de destrozar al otro? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? que alguien que porque tiene una discapacidad no puede vivir con estilo. Bueno, entonces me parece que todo tiene que ver con lo actitudinal y acá hay algunas imágenes muy absurdas, esto de rampas con un árbol en el medio, pero hubo un profesional detrás de eso. Entonces ahí es donde decimos qué responsabilidad tenemos como formador de profesionales, de qué casos eh, egresan de ahí. En relación a la Comisión Interuniversitaria, que está formada por, todos los, por todas las universidades públicas de Argentina, tenemos un programa integral. Bueno, acá voy a pasar. Hoy está representada por más de 40 universidades. ¿Cuál es lo positivo de esto? Logramos unirnos, articular con el Ministerio de Educación y hablar de un plan integral de accesibilidad. Primero tuvo que ver con la accesibilidad de edilicia y trabajamos en módulos de cómo identificar qué espacios no son accesibles. Después con equipamiento y se trató de dar a cada universidad el escáner para que pueda digitalizar textos y se entregaron notebook a los estudiantes con discapacidad. Y el tercero tiene que ver con capacitar a los docentes, que creo que es el sector más resistente y que tiene más poder de hacerle sutilmente creer al otro que él no está para esto. Articulando todas estas cuestiones, llegamos a la red latinoamericana, que casi que fue natural. Así como me encuentro con ustedes, nos fuimos encontrando... Decidimos armar una red, posicionarnos como responsables de formadores. Hoy en la red somos 14 países, algunos con más representatividad que otros. Eh, adherimos un documento que sacó UNESCO, nos posicionamos entendiendo que la educación superior es un bien público y social, un derecho universal y un deber del Estado. ¿Qué cosas tenemos para aportarles como red? Colombia, algo que aporta, es una página, un portal accesible... Que se llama coloquiodiscapacidad.com, donde todas las tesis de posgrados ellos le elevan a ese lugar. Es decir, que cualquiera que quiera investigar en discapacidad, que suba ahí y se encuentra con lo último investigado, con los textos que se utilizan, con las producciones, me parece que es un concepto que tenemos los latinoamericanos de compartir lo que tenemos y no guardarlos bajo el escritorio, que es muy común en, en la academia. Otro encuentro tuvo que ver. Sí. Otro encuentro tuvo que ver con un encuentro de investigadores, esto se hizo en Paraná, en Argentina, y ahí lo que pusimos en diálogo es, los que investigamos en discapacidad, ¿es un tema que nos interesa a nosotros o preguntamos qué necesitan las personas con discapacidad que se ha investigado? Un tema que nos gusta a nosotros. Entonces la invitación era, a los investigadores se nos ocurre ir a las organizaciones y preguntar qué puntos tienen críticos para investigar y al revés, a las asociaciones se les ocurre ir a la universidad a llevar puntos críticos para que sean investigados. Me parece que esa puerta, digo, hay un texto de Scliar que dice que las puertas pueden tener escáner, que te revisan antes de entrar, puertas giratorias, que así como entras te hace salir, o una puerta abierta que pueden entrar y salir de los dos lados. Y acá estaba la, ese furmapeo que hicimos en relación a la investigación y a las organizaciones. Tenemos algunos libros como Red, que eso se los voy a dejar, que son de acceso libre. Y para finalizar, esto es de una marcha que hubo en Argentina en defensa de la educación pública, donde estamos todos los gremios de docentes, no docentes y estudiantes. Hay una foto de un joven sin piernas, peleando por el sí en Colombia, por la paz. En relación a todo esto, me sale compartir, para ir dando cierre, a una frase de Paulo Freire, que dice, la realidad no es así, está así, y está así no porque ya quiera. Ninguna realidad es dueña de sí misma. Esta realidad está así porque de este modo sirve a determinados intereses del poder. Nuestra lucha busca cambiar esta realidad y no acomodarse a ella. Así que me parece que lo que invito a que pensemos es a qué poderes esto beneficia, el tener espacios exclusivos para la discapacidad y por qué no pensar que cualquiera quisiera ser cualquiera en cualquier ámbito y no ser marcado como la persona con discapacidad. Gracias.